Guaitala, imagínate, un grupo de personas alrededor del fuego. Una de ellas, de pie, explica una historia a todas las demás. Todo el mundo está expectante, desde los más pequeños hasta los más ancianos. Así empezó todo. Explicar historias en grupo sirvió desde nuestros orígenes para evolucionar el pensamiento humano, reforzar las tradiciones sociales y cultivar la imaginación. Porque hablar en público es una de las mejores formas en las que puedes expandir tus ideas y encontrar a personas que se mueran de ganas de colaborar contigo para hacerlas realidad. Las ideas en un cajón son inútiles. ¡Hay que sacarlas! ¡Y hacerlas volar! Y para eso tenemos que ir pasito a pasito. Un chiste entre amigos, un discurso en una manifestación, una conferencia en un evento potente... Durante estos días vamos a estar hablándote del potencial de hablar en público. Y te vamos a explicar todos los detalles en nuestro boletín. Así que apúntate en el enlace en la descripción.